¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las buenas ideas? ¿Dónde reside el poder de la imaginación? ¿Qué marca la diferencia entre lo normal y lo extraordinario? La Galería del Mileurista tiene el placer de presentarle a Daniel Cano. Él es el majestuoso candidato que siempre había buscado, pero que hasta ahora no había podido encontrar. ...déjese llevar y contrate a este joven talento murciano. Daniel es guionista, productor y redactor. Creador de contenidos multiplataforma, locutor y presentador. Editor con conocimientos en diseño y composición musical. Una formación y experiencia laboral que se unen para dar forma a este profesional... ...altamente cualificado. Una de las joyas de su generación... ...y que se entrega con su certificado de autenticidad... ...que avala la calidad de sus ideas... ...y chistes de primerísima ley. Llame ahora e infórmese sin compromiso... ...sobre cómo poder contratar a Daniel Cano... ...por mucho menos de lo que imagina... ...y en cómodos plazos sin intereses. Daniel Cano... ...el ejemplo personificado de que el talento... ...la excelencia y la majestuosidad... No están reñidos con la belleza, con la garantía de Galería del Mileurista.